Amigos y amigas de La Hora de Urlingham Otra vez acá con Graciela Muñoz Y las películas que recomienda Graciela Ya saben, ella escribe En La Hora en la de hurlingham de papel En la web y demás Y esta vez, no sé a dónde nos vamos a meter El otro día terminamos con El resplandor Y la comparación de los hechos de la vida cotidiana Con las películas de terror Nos reímos bastante Ahora creo que viene de la mano de Hitchcock ¿Puede ser? ¿Cómo andas Graciela? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Espero que... Bueno, me alegro. Bueno, eh, la idea es eh, hablar un poco de Hitchcock, ya que el otro día lo mencionamos por el tema, de, por el tema del backup, que hay un elemento que va llevando la trama. Bueno, exactamente. Eh, ahora vamos a otra peli que, que se llamó Extraños en el tren, en inglés, o eh, Pacto Siniestro. Que en esta peli hay ah, otro McCaffin que, eh, que es un encendedor. Ese es el, ese es el disparador, diríamos. Eh, no, no, pero como que en un momento eh, mm. va, va a acelerar la trama y va, y va a poner en juego que, que ocurran las cosas, digamos. O sea, eh, porque eh, podés tener. Eh, que ocurran las cosas por ejemplo cuando un personaje desea algo o no, no. Eh, cuando quiere conseguir algo y no lo logra y tiene entre medios en, en, medio se le ponen montones de cuestiones que le impiden que eso ocurra entonces eso es lo que va llevando la trama adelante para que, eh, para, para que sea interesante ¿no? porque si no no nos importa nada si total no le, no le cuesta digamos entonces bueno, eso se pone en algo a veces y en este caso se pone en un objeto que es un encendedor es de esos eh, zip, eh, los tipos los, los cuadraditos que sí, es, sí sí es el sí, texto. sí. Eh, Por ahí eh, las más y los más jóvenes no lo van a por ahí no lo van a conocer porque ahora claro, no se usa mucho pero bueno <ríe> es medio viejo <ríe> y bueno y resulta esta es una peli de Hitchcock si no vieron Hitchcock, yo les aconsejo que vean. Eh, parece algo como, ay, es película, es, eh, son pelis en blanco y negro, aburridas, son apasionantes. Primero, eh, tiene mucho de suspenso, eh, todas las pelis de, de Hitchcock son de suspenso, y que te tienen ahí, ¿no? Como atrapado atrapada hasta el hasta final, querés saber qué pasa o tenés miedo o te pasan millones de cosas, eh, depende de la peli, ¿no? y, y además es un genio del cine, o sea, fue durante 50 años director de cine en, la, en Londres en 1899. Eh, y durante 50 años fue, fue director de cine, en un primer momento eh, fue en, en Londres, eh, dirigió y trabajó en Londres, luego se muda a Estados Unidos. Y tiene como los pintores, que tienen, tiene cuatro periodos, de, de, de cine que, en el, los que él fue variando y, y como esta peli es de, de fines de, del primer periodo y como que él dicen que el mejor periodo o sea el, el periodo que te, de, con donde se destacó más por todo lo visual fue en el tercero pero si pueden ver esta peli eh, y quieren aprender de, de tomas, encuadres, eh, movimientos de cámara, es, es fantástico, la verdad que, bueno, se la volví a ver ahora, hace, ahora para, para comentarla. Y, y es fantástico como todo, todo, la iluminación, las actuaciones, es eh, y actúa la hija del Patricia Hitchcock, se llama. Ah, no sabía. Hace, hace uno, uno de los personajes, sí es divina, re te, ¿Eh? te, te hago una pregunta que se me cruzó recién haciendo una comparación, ¿Qué sé yo vos hoy en día escuchás eh, bandas de rock que tienen su raíz en bandas de los años 70 ¿no es cierto? o en Deep Purple, o en Led Zeppelin o en lo que fuera vos hablaste, este hombre ha tenido una producción impresionante, vos describís que los que hacen los que lo observan, dice que tuvo cuatro periodos digamos ¿En, ¿en qué eh, directores conocidos, modernos, uno dice este es un hijo de Hitchcock o eh, ha tomado este, cosas de él? No, qué pregunta difícil. No, pero, pero qué sé yo, de, de los distintos que hay, seguro que más de uno este, eh, debe, deben tomar cosas de él. El tema lo, eh, lo de Hitchcock es él nunca eh, hizo temáticas de él siempre o sea la, tomó temas de literatura y las los adaptó eh, trataba de, de conseguir novelas o pues, estaba todo el tiempo pendiente de eso incluso hasta veces antes de que se publicaran por ejemplo en esta novela en esta novela en esta peli eh, la que termina siendo guionista es una mujer Yo de eso no lo sabía eh, o sea, una mujer guionista, que creo que debe ser de las pocas de la historia del cine. Y, y siempre iba, iba cambiando, porque bueno, la industria, sobre todo la estadounidense, se, se movía mucho, bueno, se sigue moviendo, por eh, los, o sea, lo, la, la, las compañías de cine, la, la Paramount, la Universal, la Warner, y él trabajó en todas estas. Entonces, son una máquina de hacer películas y tienen un... Eh, tenían y tienen una manera de manejarse con, bueno, necesitamos tal, contrátenlo, o no es como que hay un, parejas que eh, en el resto del mundo se generan parejas de guionista eh, y director, o el director se hace sus propios guiones, o esto es una fábrica de hacer chorizos y salen las películas así, es como, bueno, venga tal, tal, que se necesita, se paga, se contrata, depende del precio si lo quieren hacer, si no, bueno, peleas, no peleas, discusiones, poco. Esta película fue bastante problemática en el sentido de guión porque se peleaba con los guionistas. Hitchcock no, no les gustaba lo que hacían y, lo, lo, y ellos decían, bueno, hazlo vos, pero él necesitaba guionistas. O sea, siempre laburó con guionistas, ¿no? no hizo sus propios guiones. Entonces, él lo, lo, que, lo que es mucho es eh, lo visual. Entonces, somos, somos todas y todos hijos de Hitchcock. Porque, o sea, la imagen lo que los lo, lo, planos secuencia, la, la, la, la edición eh, cómo hizo los montajes eh, y ahí, bueno en esta peli está la famosa escalera que después se repite en millones de películas la escalera del, de la estación de, de tren que hay hasta cochecitos cayendo bueno pasa de todo en esa escalera en montones de películas y él la, fue el primero que la puso ahí entonces es como que bueno eh, y además 50 años de cine y con esta genialidad es como... Eh, por eso hay que mirarlo, hay que estudiarlo y disfrutarlo, porque tiene de todo, o sea, podés estar la vida hablando de Hitchcock y me, analizándolo. Me contestaste la pregunta entonces, porque a eso iba yo, digamos, desde el punto de vista de la filmación, a eso me refería yo. El estilo de filmación, supongo que debe haber un montón de directores hoy en día que vos decís, este, este, este eh, por cómo hace, se ve que lo ha visto aquí, o, o, es un fanático, o lo que fuera. A eso me refería y vos lo terminaste de contestar recién sobre la escena de la escalera de la, de la estación de, de tren, a eso bueno, decía yo. Esta peli la hace después dos fracasos de, de taquilla y de crítica, entonces Dijo, bueno, eh, va, vayamos a, al, al, a la receta clásica que nos da taquilla y que, no, y que todos dicen, ay, Bárbaro, está genial lo que hiciste. Entonces, eh, y, y tiene mucho, eh. o sea, él mucho de su cine en, ese, en, el, en la parte no visual, digamos, que es la otra, que funciona esto? El McGuffin, el... Bueno, después acá el, el Chris Cross está en esta peli, que es todas las, las cuestiones que se cruzan. Se cruzan los personajes, se cruzan montones de... de las piernas, eh, raquetas, porque hay un jugador de tenis entonces él juega mucho con lo visual y, y tiene bueno estas cosas tan finitas, ¿no? que, que las empezás a buscar y están y que bueno, la, la estructura es muy básica y muy bueno esto le pone un poco de miedo todo y, y digamos, en, en lo dramático y en, en el guion ¿sí? te mete por ahí eh, que, que tengas ganas de seguir viendo qué pasa y a ver qué pasa pero, digamos, eso no es lo que se destaca Y en lo otro es como... Es un, es un mundo tremendo e inabarcable Y genial, además, fue genial eh, Gra, ¿repetimos el nombre de la película bien claramente para que la gente la busque? Sí Ah, y quería proponer algo, a ver... No sé si por ahí se, por ahí se prenden, por ahí no Se llama Pacto Siniestro Y en inglés se llama Strangers on the Train que, Y es de 1951 está en, en HBO no sé cuánto en HBO Max eh, o la pueden en, Incas, en Inca o en Torrent también y si no yo lo que les quería proponer porque yo eh, fiaca de tener que buscarla y todo eso que después también eh, después por ahí pasó otro otro link que, que me dijeron que estaba eh, la vi la busqué en YouTube entonces me la puse a ver y encima está en un cuadrado más chiquito. Con, eh, o sea, el cuadrado grande y está en un cuadrado más chiquito. Dije, bueno, estaba cansada, no quería ni buscar nada. Encima me quedé dormida. Bueno, después la volví a ver. Pero, ¿qué pasa? Me quedé dormida y dije, ay, ¿qué pasó? No está al final de la peli. Mira Entonces dije, bueno, qué, qué bueno que es proponer que vean la de YouTube y, y digan, y escriban un final, la que se anima o no, o se anima cómo que, que se imaginan el final y lo escriben, si quieren. Y también pueden poner qué parte les gustó más, cuál no. Eh, hay una escena, una calecita fantástica, que creo que si les gusta el cine, eh, tienen que ver esa, esa escena de la calecita. Eh, así que, una propuesta, si quieren abajo de donde la vean, eh, poner, eh, inventar un final, y, y poner qué parte les gustó más o menos, o algo que no les gustó nada, o algo que se creyeron, o algo que no se creyeron, lo que sea. Eh, la, la hija de Hitchcock es la, la, la chica que tiene anteojitos la hermana de la protagonista. Eh, que si la ven, la miran un poco detenidamente, es igual a él. <ríe> es mujer, más simpática, re simpática y, todas, y como muy... <risa> Muy desenvuelta. Entonces, sobre Hitchcock lo que yo me acuerdo de Chico era que eh, en él uno conocía por primera vez un director que hablaba a la cámara, que le hablaba al que iba a ver la película. Y eso era como una novedad. Esperabas que él te hablase y que te generase una intriga o que te contase un poco y te metiera un poco con sus palabras en un, en un mundo especial como que él te, eh, te introducía y eso era la verdad que una, una novedad y una novedad que, que quedó con él, porque no he visto otro director que se atreva a hacer eso, pero él tenía una impronta física, su cara, su voz, su gestualidad que presentaba la película, que mirá, ha pasado años, uno se acuerda de eso y se acuerda de eso, eso por un lado, para que hagas un comentario, y lo segundo antes de empezar me dijiste que tenías algo ahí para proponer de, de, de, de, de ah, Francia sí. O algo que ver con los franceses No sé si champán sí. sí, <risa> ¿Tú no hablas pensás... no francés? Ah, eh, no. ¿Vos hablas francés? Un peu Un oh. no. peu Bueno, eh, la idea es eh, invitarlos, invitarlos a ver cine francés Porque eh, el 14 de julio es la en el aniversario de la Revolución Francesa. Entonces, esta semana eh, hay una, un, se abrió un ciclo gratuito en Internet eh, que pueden ver pelis francesas, así que yo quería ver alguna y comentar, pero bueno, no llegué. Entonces, la idea es eh, que puedan entrar eh, ifargentine.com.ar eh, if argentine, argentine O sea, es eh, eh, HTTPS las dos barritas, I.F. argentino. Yo creo que puse I.F. Argentina y salió. Después vos eh, pasame el link, ah, que yo lo agrego claro. cuando subo lo, los videos. Te pregunto, para entrar sí. ahí, ¿hay que entrar cantando a los Fond de la patria? ¿Eso no, no hay que cantar el himno francés y eso? No, vosotros no. <risa> eh, pero, pero aprovechen, porque es, es cine bueno y... Y, y escuchen francés, que a, a mí me encanta el francés, no sé si les gusta, eh, es hermoso. Sí, a mí también eh, me gusta el francés. Es tremendamente difícil, pero hermoso. Y escribirlo ni te cuento, o sea, hablarlo más o menos, pero escribirlo es re difícil, porque es como, le meten mil, pala mil letras que no se pronuncian, y entonces sí, las combinaciones, son... bueno. Bueno, eso si sí, pueden, vean, porque está buenísimo. Eh, a ver si lo... Yo, ah, yo una de esas la, la había visto. Mirá, ahora que... Vi una de las que está ahí. Era... Eh, no... No, no puedo, acuerdo vale. eh... Igual no te preocupes porque después vos me pasás el link... No, los, años, no... los, años, más, los años más bellos. Má, mira. Está... Creo que está en, en, en Netflix, me parece. Uh -huh. eh, hermosa peli, muy, muy hermosa. Es de Lelouch. Uh -huh. eh, eh, es, eh, es una... Además es romántica. Es eh. una pareja que, que tuvo un encuentro amoroso. Eh, creo que si no, mal no recuerdo, era en una playa de, de Francia. Y, y después... Eh, son viejos. Y... Y él, él la, la, siempre habló de ella y, y el hijo le, le gestiona un reencuentro. Es ah, hermoso. ¿Sí, siempre bueno, siempre es bueno tener un hijo piola, ¿viste? <risa> claro. Dice, papá, vos sabés que te, vos me contaste de una playa en tal lugar. Mirá, no lo tomes a mal, pero te pagamos su pasaje, para que. Y hay que el tipo dice, yo no me acuerdo de qué, de qué me hablas. <risa> Bueno, eh, al señor le pasa algo, algo así que está ¿Sí? ¿no? medio. No claro, que no se pasa muchas <risas> cosas, y pero no es hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Si la pueden ver de nada. Y después hay otra, otros pares que también me interesan que estaría bueno verlos. A, a mí lo que me gusta de la, de la charla con Graciela es que eh, yo pensaba, digo, no no voy a borrar esa parte que ella está mirando la pantalla, porque es, es como si uno está en una sala de edición. ¿No? estás filmando lo que estás editando vos estás mirando y estás buscando el material y seguís charlando entonces es natural porque momentos donde ella se queda pensando momentos donde se ríe este... pero a mí me encanta pasar un montón de cine aparte no hay nada mejor que escuchar hablar de cine a alguien que ama el cine, que le gusta viste sí, sí. Cerrame Hitchcock que era lo que estuvimos hablando de él tanto. Tú, ¿sabés qué quiero con quién cierres? Eso que yo te conté de la presentación de, de las películas donde él habla, donde se dirige a la cámara antes de empezar. ¿Qué opinas vos sobre eso o, o qué sentías cuando veías eso? Y... no sé, es como muy... una autoridad gigante, como... A mí me daba miedo, en realidad, cuando era más chica. Me daba mucho miedo, como me vas a decir porque es una una una persona potente además es gigante imponente claro, ¿no? claro la voz de él las pausas sí, hablando y demás sí. y además encima con el cine que hacía de, de, de, de suspenso como pero sí no eh, genial o sea todo todo lo que sabe es genial eh, yo me acuerdo que eh, cuando empecé a trabajar en cine publicitario estábamos, estaba trabajando en la productora y era el cumpleaños de, de uno de los asistentes de dirección y nos invitó a la casa a comer las pizzas y, y me acuerdo que yo me quedé porque de repente hicieron así, sacaron un regalo gigante y era el libro de Hitchcock con todas las películas, las fotos de películas, y era un librazo así como, y salen que hicimos esos libros de cine. Y, yo me quedé y él, además, todo emocionado. Gracias. Porque amaba a Hitchcock, entonces por eso se lo habían regalado. Y como fue re fuerte esa imagen de ver un, un hombre grande, adulto, ¿viste? Todo así, como ver un niño con ese libro. Y, y bueno, eh, nada, porque es eso, es eso, es un, un monumento. Y. Dale, dale, y aparte. Que... No, aparte me acordaba de, de las imágenes. Como, yo, como editor, digo, además no era que él se sentaba en un plano así y te hablaba, sino que de repente venía un plano donde te hablaba y venía otro que había un corte de cámara y él estaba mirando la cámara así de costado y cambiaba la posición del cuerpo y lo que te iba a decir para firmar una frase, eh, hacía un combo completo y te ponía, como decías, a mí no me daba miedo, pero te ponía como que estabas duro ahí, estabas congelado diciendo, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Todo, la gente esperaba a ver qué va a decir el tipo. Impresionante, Fantante. impresionante. Aparte de la creatividad en esa época, es decir, que aparece un tipo que él estaba aparte con un traje negro. Bueno, era, eran blanco y negro, así que no sabíamos si era otro color. Pero traje oscuro, camisa blanca, corbata, que esto, que lo otro, sentado, una cuestión formal, pero el tipo te atrapaba ahí. Impresionante. Y él empieza a filmar en el cine mudo y termina filmando en el Technicolor, o sea. Eh, pasó por todo todo el cine No, no, muy, muy zarpado Así que Hay que hay que verlo Hay que verlo porque se aprende muchísimo Y, bueno, está, y es lindo bueno. bueno, gente Nosotros seguimos aprendiendo Vieron, lo vamos metiendo así de a poco Ustedes en el cine Y yo también ¿no? Porque uno después va viendo Lo que ella te va diciendo, te vas metiendo Incluso recomiendo que se metan en la, en, la, en la página web nuestra, donde está toda la parte de streaming, de películas y demás. Ahí hay un montón de películas comentadas por, por Graciela. este Así que, Graciela, te agradecemos esta semana de vuelta de estar acá con nosotros. Y nos vemos la semana que viene, si te parece. Me parece. Bueno, que descansen. <risa> Yo estoy cansada. <risa> le a algo, le algo a alguien que le pasa, descansen bien. Descansen, por favor, que no les pase lo que a mí, que he tenido esta semana, espantosa. Por favor, descansen, nene. <risa> Chao.